hermano y con ustedes nuestro hermanito Juan Dios le bendiga hermano gracias por esta oportunidad que se me concede para yo decirle una campaña que tengo o sea, de por ahí y yo quiero que usted escuche mi programa para que me apoyen estas esta campaña Un nuevo creyente, un tipo acelerado Él decía que tenía un brazo descarriado Se tiró para la iglesia, una campaña anunció Cuando cuenta conmigo, le decía el pastor Iremos hermano a predicar al matadero En la iglesia la acción y se apagó el fuego En el sitio que era... Había matado a Juan que nunca en su vida había predicado El pastor se arrepintió, dijo Me duele la cabeza Se inventaron un cuento los hermanos de la iglesia Nos vemos a las 7 allá afuera Todos se van conmigo o van a tener problemas Está bien, obedecieron to en la campaña, los hermanos en la esquina Mientras Juan predicaba o te vas para el infierno bruja de la esquina, en este momento El pastor asustado, los hermanos de Diosos decían ¿Qué hay, este hermano rojo El pastor... Dice Ahora si sí es verdad Juan saca un machete para hacer un drama Un ataque de nervios a una cuantas hermanas Mientras Juan predicaba quizás sea un chiste en este momento Pero esa noche se convierte en doscientos Juan predica de más suave Juan Pero Juan predica de más suave Quise el pastor Predica de más suave Juan Pero Juan le decía el pastor Juan predica de más suave Juan Pero Juan predica de más suave Quise el pastor Predica de más suave le decía el pastor Los viejos creyentes estaban asustados De la forma en que Juan había predicado Está sospechoso y le preguntan ¿Qué te pasa? Estoy planeando dar otra campaña No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Gritó el pastor Juan decía: Predicaremos en la esquina la candela y el que a mí me toca, Jehová, se lo lleva. Ahí había machete, pistolas, navaja y un tanque de guerra que nunca faltaba. Problema por las calles. Dios mío. Porque a un tipo le llaman Osama Bin Laden. Pero Juan, pero Juan, ¿qué estás haciendo? Que vaya donde él, el Señor me está diciendo. Los hermanos asustados no saben qué hacer. Y el pastor preparado por si hay que correr. Yo creo que la boca a Juan se le aceleró. Porque el pastor hace mucho que la esquina dobló. Juan le predicaba la verdad, le decía. Mientras que el pastor llega con la policía, cayeron de rodillas, se pusieron a llorar. Todos dicen gloria hasta el general. Juan! Juan ¡Pero Juan! Le decía a su pastor Le decía el pastor Yo me he llevado una gran sorpresa Juan dice que va en busca de la bella Teresa En ayuno y oración está en la iglesia Y al pastor le echa el aire de los pies Ah, le dijo nos vemos, invitó a un amigo, yo no sé a qué va, pero va de, de cam camino. Le decía el pastor, el pastor, de más suave, Juan. Ay, pero Juan. le decía el pastor, Juan, Sigan hacia adelante. No se detengan. Ay, porque gente entiende que. Bueno, perdón, escúcheme. Lo que pasa ahí. que el Señor, cuando me usa, quiere que yo hable la cosa como es. Y Dios te bendiga y nos vemos en Teresa 2. Amén.